Eh, muchas gracias. No, es un auténtico placer y un honor presentar al profesor Marco Antonio López Cerdá, que es catedrático emérito de la Universidad de Alicante y un estrecho colaborador de la UMH. No en vano tiene seis antiguos doctorandos en el Departamento de, bueno, de Estadística, Matemáticas e Informática de la UMH. Y bueno, para aquellos que, que no lo conozcan, pues eh, diré que tiene más de 150 artículos. Eh, doctor Honoris Causa en la Universidad de Limoges, en Francia, académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y eh, también es investigador honorario en el Centro para la Informática y la Optimización Aplicada de la Universidad Federación en Australia. Y yo creo que con eso ya he dicho suficiente, como... Como presentación, eh, lo dicho, es un tremendo honor eh, que estés con nosotros hoy. Bueno, eh, yo lo que añado, bueno, lo que digo es que estoy muy agradecido a tu presentación, siempre tan afectuosa y, y encantado de colaborar una vez más con la Universidad Miguel Hernández. Eh, después de este agradecimiento eh, quisiera empezar por aclarar que esto es una charla de divulgación, Evidentemente no está dirigida a un público absolutamente general, pero está claro que aquellos, eh, o bien que utilizan las matemáticas como profesión o que son matemáticos de carrera, pues eh, pueden encontrar bastante alimentado alguna de las cosas que yo voy a decir. De todas formas, voy a intentar alternar con anécdotas, con algún dato que puede ser nuevo y procurar que la charla no se haga especialmente aburrida. ¿no? Eso es lo que lo digo por advertirlo. O sea... Eh, Siempre se ha dicho que los matemáticos, como el hacer teoremas eh, es muy exigente, es muy absorbente, no dedicamos suficiente, suficiente tiempo eh, a difundir el interés que tienen las matemáticas. Y eso conduce o determina una gran ignorancia general que se plasma a veces en la típica pregunta, pero ¿las matemáticas para qué sirven? ¿Pero no está todo hecho? Entonces, este tipo de charlas deben ayudar a que tengamos respuesta y también aspiro a satisfacer la curiosidad de aquellos que me estáis siguiendo hoy y que no sois matemáticos, que sois especialistas en otros temas. ¿Eh? Yo, como he comentado a Sisto y a Juan y a Lola, voy a seguir un guión, esto no es una presentación, es un guión, y por lo tanto yo voy a estar consultando un, un, un PDF en donde tengo los puntos que voy a desarrollar, y eh, nada, ya digo, al final estaré encantado de, de satisfacer, eh, bueno, la, la curiosidad que podáis sentir por alguno de los puntos. ...que quizás no he tratado no he presentado con suficiente claridad. Eh, voy a ello. ¿Son 45 minutos, Sixto? Más o menos sí, Marco, unos 45 minutos. Sí. Pero este, si se queda un poquito más larga no pasa nada. ¿eh? Bueno, muy bien. Eh, hay un hecho que me parece indiscutible a estas alturas... ...y es que las matemáticas están de moda. ¿eh? Está claro, están de moda. Y hay muchas razones para ello. Como por la limitación del tiempo... Yo voy a abundar o simplemente voy a detenerme en algunas de ellas, particularmente en tres, algunas que son más objetivas y otras que son, digamos, un poquito más, tienen que ver un poco más con, eh, con la novedad, es decir, con la espectacularidad de las noticias en los medios, ¿sí? con el sensacionalismo en particular. Estas tres razones van a ser, una de ellas, el porqué del éxito de los graduados en el mercado laboral, el porqué de la demanda creciente, cómo ¿eh? en la nota de corte está subiendo hacia niveles increíbles hace algunos años, sobre todo para las dobles titulaciones, para los dobles grados, por ejemplo, de matemáticas y física. El otro tema del que hablaré, que es mucho más actual, es el COVID, las matemáticas y el COVID-19, y el tema más anecdótico sensacionalista tiene que ver con el examen de matemáticas 2 en la SEBAO del año 2019 en la Comunidad Valenciana, y el terremoto eh, que, que lo provocó. Eh, porque esto me va a conducir o me va a permitir hacer algunas reflexiones. Empezaré por este, para animar al cotarro, el examen de Matemáticas 2 en las pruebas de evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad, en el año 2019. Eh, este examen... Hay varios vídeos. Yo aquí tengo, en este material que estoy preparando y que estaré encantado de poner a vuestra disposición, hay varios vídeos en que hay uno, por ejemplo, de profesor 10 de Mates y otro de Matemáticas Net, en que eh, los profesores o las personas que eh, mantienen, que sostienen estas páginas, pues resolvieron eh, los ejercicios que mm, formaban parte de las dos opciones de Matemáticas 2 y eh, se aprecia que la dificultad es relativa. Siempre en términos comparativos, evidentemente, se dijo que era el examen más difícil de todos los tiempos. Eh, añadir también que un conocido matemático, Manuel de León, eh, profesor de investigación en el Consejo en el CSIC, eh, académico de número en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, fue contactado por el eh, diario digital eh, El Español, dirigido por Pedro J. Ramírez, para que mm, opinara y resolviera este examen. Él lo hizo en 40 minutos, evidentemente es un profesor de investigación sin prisas, con la máxima seriedad y la máxima claridad. Este examen en el que había un ejercicio que tenía que ver con el movimiento uniforme, espacio igual a velocidad por tiempo, y algún otro ejercicio de tipo matricial que había en la otra opción, fueron considerados como el examen más difícil de todos los años. A los dos días exactos o menos de 48 horas de la celebración del examen, había una petición gestionada por la plataforma change.org que había acumulado 36.000 firmas, a pesar de que el número de estudiantes que sometieron a la prueba, es un dato que he tomado a algún lugar, fueron 7.000. O sea, 36.000 firmas, incluyendo a los estudiantes, a sus abuelitos, a sus mamás y papás. Bien, ello nos lleva a una reflexión. Y es la gran diferencia que hay entre estudiar, estudiar bien y preparar un examen. Por desgracia, Normalmente, a veces, en algunos contextos educativos y llevados por la presión social, a los alumnos aprenden a preparar un examen. Y cuando ese examen cambia o cambia el profesor, esto me ha sucedido a mí, yo impartía una asignatura, optimización 2, ahora la imparte un compañero, y los alumnos siguen preparando los exámenes modelo que yo hacía, no los que hace el profesor actual. Entonces, esto es un síntoma y para mí es también una desgracia. ¿no? Hay otro, España no es la única, particularmente la comunidad valenciana y con aquella ocasión de las pruebas de BAU del 2019, no es el único caso que ha estado de actualidad en los medios. En octubre del 2018, en la selectividad escocesa, hubo un famoso ejercicio, de la cebra y el cocodrilo. Tenía que ver, es un río, hay una cebra que está río abajo, a una cierta distancia, que dato que se da, el cocodrilo está en la otra orilla, tiene que cruzar, es evidente que nada a más velocidad que camina y se trata de eh, que determine en qué punto tiene que alcanzar la otra orilla. Particularmente se les daba hasta la ecuación del tiempo, ¿eh? con una X que determina el punto que tenía que alcanzar de la otra orilla y, y después me parece que era 60 menos X la distancia hasta alcanzar la cebra. Los alumnos salieron llorando la presión fue tan grande que tuvieron que rebajar el nivel del aprobado, las autoridades académicas, del 10 al 3,4. Bueno, siempre la selectividad ha estado sometida a teoría de juicio y ha sido un tema abonado para una cierta conflictividad, para reivindicaciones de los estudiantes. Recuerdo manifestaciones tremendas, periodos muy conflictivos. Yo no sé si algunos mayores, no tan mayores como yo, recuerdan la cojo manteca destruyendo con... Eh, con el bastón en el que se... las farolas en Madrid. Eh, entonces, alternativas a la selectividad habría. Nosotros, particularmente, trabajamos hace muchos años en la Universidad de Alicante en un modelo de regresión estadística que, de acuerdo con la nota de un poco... de un escaso número de asignaturas durante el BUP, la nota sacada por los alumnos en esas materias, se podía predecir con un R2, para los que conocen la estadística del 09, etcétera. O sea, se podía predecir con bastante precisión el grado de éxito o fracaso de ese alumno en la carrera que había elegido. Evidentemente comparamos las notas obtenidas en estas materias con las notas que esos mismos alumnos obtuvieron eh, durante la realización de sus estudios de grado en la Universidad de Alicante. Eh, era curioso ver cómo ciertas materias realmente eran predictivas y otras no. Porque hay una cuestión básica para cualquier persona que aplique la intuición a que no sepa estadística. Si una determinada materia, eh, todos los alumnos son calificados con un 10, esa asignatura no sirve para predecir nada. Lo mismo que si todos son calificados con cero. O sea, una asignatura, las calificaciones deben ser discriminatorias y realmente deben reflejar el grado de madurez y de aprovechamiento del alumno. Entonces se veía como con dos o tres asignaturas se podía predecir el éxito que iba a tener un alumno en matemáticas o en biología cuando decidiera cursar esos estudios universitarios. Bueno, voy a dedicarme a otro capítulo que, que está también de mucha actualidad, ¿eh? desafortunado, desgraciado la actualidad, que es, es el COVID-19 y las matemáticas. Eh, está claro que los modelos matemáticos para predecir la evolución de la epidemia y el impacto que van a tener las medidas que tomen las autoridades sanitarias para su control, están en el primer plano de actualidad. Se han producido tantas aplicaciones que incluso se ha hecho una revisión Cochrane, que sabéis que es, una, es un procedimiento que sirve para comparar modelos y su utilidad. ¿Eh? Eh, los modelos más clásicos, bueno, yo también me preparando esta charla me he enterado, o más conocidos son el SIR. El SIR son iniciales de susceptible infectado y recuperado y el SEIR que incorpora la ED expuestos. Son modelos que se basan en el uso de ecuaciones diferenciales, hay otros que ajustan curvas. Particularmente los primeros se basan en un número que es fundamental y de cuya estimación depende la validez del modelo o la precisión de las estimaciones que se hagan. Es el número básico de reproducción, el número R0. Este R0 se estimó que podía oscilar entre 225 y 2,5 por ejemplo, el modelo propuesto por el Imperial College en el 16 de marzo daba un R0 más conservador, o sea, consideraban diferentes escenarios con un R0 entre 2 y 2,6, y en base a los posibles valores en este intervalo hacían, describían diferentes escenarios y hacían sus predicciones. Con todo, eh, en este tipo de modelos es muy fácil cometer errores de bulto. Y que normalmente no es culpa del analista, es culpa de la necesidad, en primer lugar, de manejar datos en tiempo real eh, con pocos datos o con datos censurados. Y aquí no hablo de censura política, hablo de censura en, en términos estadísticos. O sea, Es evidente que sin conocer bien el R0, sin saber cuál es eh, el porcentaje de personas que son asintomáticas pero que están contagiadas, porque el número de pruebas PCR pues, era limitado, han sido después muchas, pero en su origen fueron más bien escasas, es muy difícil que estos modelos puedan funcionar bien. Además, lo recomendable es que haya que ir eh, cambiando. Errores de instituciones tan importantes, entre comillas, como el Imperial College, han sido de punto. el 30 de marzo eh, formularon una predicción de que en España se podría alcanzar un 15% de infecciones. Eso equivalía a un 15%, o se ha visto después, que es, es más que exagerado, o se habla de un 5%. En aquel momento dijeron un 15% lo que suponía 7 millones de personas infectadas o contaminadas. Otros modelos interesantes desarrollados por el grupo de la Universidad Politécnica Valenciana, en cierto momento los investigadores decidieron poner en cuarentena sus predicciones para adaptar los modelos y regresaron después de unos cuantos días. No me resisto a, a intercalar o a añadir unas gotas de localismo en la propia Universidad Miguel Hernández en Ocio, un grupo de investigadores dirigido por José Vicente Segura y en colaboración con otros investigadores del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Valencia y con el respaldo del Comité de Expertos de la Acción Matemática Española contra el Coronavirus, han trabajado en la elaboración de modelos de predicción alternativos, que es su especialidad, la especialidad de ese grupo. También eh, llegó a ser entrevistado por la radio, tuvo unos días de gran vigencia en los medios, las predicciones realizadas por don Santiago García Cremades, también profesor en la Universidad eh, Miguel Hernández de Elche. ¿Eh? Predicciones que se consideraron en aquellos días muy ajustadas. Ahora voy a intentar ser ya más objetivo y trascender la anécdota reciente y hablar de razones que pueden explicar este auge reciente de los estudios de matemáticas. No hay ninguna duda, nadie puede dudar, y esto se puede decir a cualquier profano, que de entrada las matemáticas son el lenguaje de la ciencia y la técnica. Por lo tanto, la ciencia y la técnica, incluidas las ciencias sociales, han avanzado a medida que el lenguaje matemático se ha ido adaptando y les ha ido proporcionando un medio de trabajo, un instrumento fundamental. No sé si es eh, casualidad, pero eh, las matemáticas no se desarrollaron mucho durante el Imperio Romano. Y, y es que a mí se me antoja harto difícil hacer matemáticas con el sistema de numeración que ellos utilizaron. ¿no? Eh, la, red de matemática, la red estratégica de matemáticas del IMUS, del Instituto Matemático de, de, matemáticas de la Universidad de Sevilla, hizo un informe que yo recomiendo su consulta, y un dato que me llamó la atención es que ellos afirman que más del 40% de las horas trabajadas por los individuos usan de forma explí explícita o implícita las matemáticas. O sea, una persona que está utilizando Google está utilizando las matemáticas, aunque no sea consciente de ello. Eh, eso es un alto porcentaje Hay trabajos manuales que todavía no utilizan, pero esto seguro que se va incrementando y es un dato que se puede manejar y que se puede idear y que conviene que la, la sociedad conozca. Es un hecho que la nota para entrar, para acceder a los estudios en las facultades de matemáticas, en los centros en los que se cursa el grado de matemáticas, se ha disparado más de siete puntos. Según el periódico El País, hablo ahora en la primavera del 2017, eh, las notas de corte más altas eh, correspondían al doble grado de física y matemáticas en la Universidad Complutense. Ese mismo año incluso se incrementó a 13,77%. Hablo sobre 14. Universidades con más de 13 puntos a la nota de corte para estudiar este grado fueron Sevilla, Santiago de Compostela, la Autónoma de Barcelona, etc. Eh, el éxito también de estos grados, eso, en mi opinión, también se debió a que el número de era bajo. Entonces, estos estudios se nutrían de alumnos selectos, selectos o excelentes, en el sentido estricto de la palabra, y que no eran demasiados y que, además, evidentemente, concitaban el interés de los profesores. Cualquier profesor que pueda, que pueda permitírselo, le gusta dar clase, alumnos bien seleccionados ¿eh? y de gran nivel intelectual y capacidad de trabajo. El informe anual de LinkedIn del 2017 señala que tres de los puestos con más demanda de trabajo en los Estados Unidos tienen que ver con el Big Data, con la ciencia de datos. Eh, IBM, pronosticaba que esta demanda de profesionales con este corte de este tipo, de esta tipología, crecería hasta un 28% desde entonces, desde que IBM hizo esta, este informe, hasta el 2020. No sé en qué medida las circunstancias actuales pueden haber influido. Yo creo que incluso pueden haber influido positivamente. Se hace más necesario que nunca el manejar grandes volúmenes de datos al servicio de la necesaria reincorporación de, de la técnica a estudios relacionados con el COVID y al resurgimiento de la economía, ¿eh? tan dañada por, por la epidemia. Por ejemplo, ya por hablar de un informe español, la AE Business School dice que eh, los expertos en Big Data, Big Data perdón, serán el segundo profesional más solicitado y en este momento son el primero en la lista de puestos que más cuesta cubrir, ¿eh? porque no hay suficiente oferta. De hecho, las universidades son sensibles a esta demanda y ya, ya no másteres, que prácticamente existen en todas las universidades, sino incluso grados de Big Data se imparten en varias universidades. Yo este dato lo consulté hace un año y estos días he intentado adaptarlo. Sé que hay primeros grados en Big Data, en la Universidad Politécnica, en Pompeu Fabra, Carlos III, en la Universidad Oberta de Cataluña y en otros lugares que posiblemente me podáis complementar. En algunos sitios no se les llama Big Data, utilizan un término que a mí particularmente me gusta más, que es grado en Ciencia y en Ingeniería de Datos. ¿Eh? No hace falta utilizar el, eh, un término cuando existe una traducción que, que corresponde, que refleja perfectamente la orientación eh, y los objetivos que tiene este tipo de, de, de estudios. Otra pregunta que nos pueden hacer es si las matemáticas son tan importantes como es que no tienen un reconocimiento social proporcional, suficiente. Eso no es verdad. Lo que lo que está claro es que eh, no sabemos si es cierto o pues simplemente es un, un rumor o un, un posible... O oh, sí, ¿no? Pero el problema que parece que tuvo Alfred Nobel, ¿eh? por su rivalidad sentimental con otro matemático sueco, Mita Leffler, hubo um, otras razones mucho más objetivas o de mayor peso determinaron que no existiera, ¿eh? que en su legado, que en su testamento no creara el, el premio Nobel de Matemáticas. ¿eh? Existe en economía, donde muchas veces matemáticos notables han sido galardonados. Entonces, eh, ante esta deficiencia, el matemático noruego eh, Lee, Sofus Lee, el inventor de los grupos de Lee y de otras importantes teorías de matemáticas, propuso establecer en 1902 un premio de matemáticas que se entregaría a partir de entonces. Por desgracia, el fallecimiento de Lee y al mismo tiempo la separación de... Él ya propuso que se llamara premio Abel, ¿eh? en honor de Abel. Lo que sucedió es que este premio no llegó a instituirse debido al fallecimiento, a la muerte de Lee, a la separación de Noruego y Suecia, pero se restauró nada menos que 100 años más tarde, en el 2002, eh, se creó el premio Abel, que se entregó por primera vez en 2003, el reconocimiento de contribuciones extraordinarias por su profundidad e influencia de las ciencias matemáticas. Este año ya se ha concedido, eh, en mayo, a dos matemáticos, Gilio Hustenberg, de la Universidad de Vera de Jerusalén, y a Gregory Margulis de Yale. Esta gente ha trabajado en métodos probabilísticos y en, en, y en dinámica dentro de la teoría de grupos, de la teoría de números y de la combinatoria. El premio más conocido son las medallas Fields, ¿no? medalla de reconocimiento sobresalientes en matemáticas. Sabéis que se entregan cada cuatro años desde 1936 durante el Congreso Internacional de Matemáticas, el Internacional Congress of Mathematicians. Congreso eso que se hace cada cuatro años, medallas Fields se entregan más de una, normalmente son cuatro, en Madrid tuvo lugar en agosto organizado por las diferentes organizaciones matemáticas españolas, tuvo lugar en Madrid en agosto de 2006, el último fue en Río de Janeiro, y se trata a través de este premio, de estas medallas, de reconocer los logros matemáticos sobresalientes, pero también en la línea de las promesas que apuntan algunos investigadores jóvenes, es decir, de la investigadores que constituyen verdaderas promesas por las aportaciones que han hecho antes de sus 40 años. Se trata de estimularles, de animarles a que sigan ese camino. Contar eh, la anécdota que tanto en este premio como en otros últimamente hay más mujeres que acceden a ellos. Esto se corresponde con la mayor presencia de la mujer en, en cualquier rama de actividad. Y, y eh, la primera mujer que recibió la medalla Field fue Marian Misayani. ¿Eh? En, en 2014 en Seúl, era una matemática iraní, pero que trabajó, desarrolló su carrera profesional fundamentalmente en la Universidad de Stanford. Recibió entonces la medalla Field, falleció en 2017, tres años más tarde, desafortunadamente. Una pequeña anécdota para contar cosas que quizás no son tan conocidas: ¿no? eh, su fallecimiento y la publicación en la prensa iraní de algunas fotos suyas en donde no aparecía con la cabeza cubierta provocó cierta reacción de los sectores más integristas ¿no? del régimen de los ayatolá ¿no? que criticaron la aparición de esta mujer que no estaba debidamente cubierta bueno hay otros premios concedidos por la Unión Matemática Internacional con diferente finalidad quizás menos conocidos el Premio Gauss que concedido eh, a matemáticos que han desarrollado aplicaciones significativas, tanto fuera como dentro de las matemáticas. El precio Nevanlina para avances significativos de las matemáticas al servicio de la computación, las medallas CHERN que reconocen los logros a lo largo de una trayectoria dilatada, de una vida profesional y, que, y hay otros premios dentro de las sociedades ya más especializadas, dentro de la Sociedad de, de Optimización Matemática, la antigua Matemática Programming Society, pues hay diferentes premios dentro de euro, ¿eh? pero esos son tienen menos difusión social. Pero hay reconocimiento social, y eso es muy importante, evidentemente, para estimular sobre todo a los investigadores jóvenes, a los que es muy importante que se reconozca el trabajo y el sacrificio que están desarrollando. Otra cosa que quizás es un poco más conocida es la publicación por parte del Clay Institute, vinculado a su origen al MIT, de los siete problemas del milenio. Siete problemas de, de gran dificultad planteados por este instituto en el año 2000 con motivo del Año Mundial de las Matemáticas con la promesa, con la oferta de recibir un premio de un millón de dólares por la resolución de cada uno de ellos. ¿no? En la página web del Climate or Millennium Problems, está aquí la tenéis fácilmente a vuestra disponibilidad, eh, aparece la definición de cada uno de estos problemas, por si alguno de los oyentes se anima. Eh, decir que hasta el momento eh, presente, que yo sepa, solamente se ha resuelto uno, la conjetura de Poincaré, eh, resuelta eh, favorablemente, la conjetura fue resuelta favorablemente y ahora es un teorema por Gregory Perelman, en 2003, matemático que aparte de su capacidad y de su brillantez, también destaca por su originalidad, porque decidió retirarse de la comunidad matemática, eh, quizás por... Porque considera que la comunidad matemática está demasiado impregnada de la vanidad de los matemáticos y rechazó el premio de un millón. También hay otro problema, el número 5, el 1.5, que es la existencia de, la, de solución para las ecuaciones de Young-Mills y el salto de masa, que curiosamente, a través de experimentos y simulaciones por ordenador, aunque no se ha resuelto matemáticamente, existe una cierta evidencia. De que hay solución, de que hay saltos de masa. ¿Eh? Ahora, es curioso, como también con las matemáticas, a veces hay que empezar por la experimentación. Esto ha pasado algo de la historia con el, con el problema de los cuatro colores en teoría de grafos, en que la primera solución, eh, los científicos que encontraron la solución a este problema, aparecieron en el Congreso y dijeron: Esta es nuestra solución, era un paquete de fichas perforadas de IBM. ¿Eh? Después, lógicamente, vinieron las matemáticas, o sea que no hay que desdeñar, ni mucho menos, la experimentación. Eh, animar a los que estáis interesados a leer buena literatura de literatura científica, de divulgación. Marcus de Satois tiene excelentes libros eh, relacionados con diferentes capítulos de las matemáticas, particularmente su tema de especialidad la teoría de números. Voy a hablar ahora de las matemáticas y la informática, ¿eh? de los buscadores, ¿no? de las máquinas de ordenación, ¿no? de los page ranks. ¿no? Aquí eh, quizás la mayor parte de los usuarios no son conscientes de, lo que, de la riqueza matemática, de, de la gran profundidad de la herramienta que están utilizando. Lo que es evidente es que hace poco tiempo estaban registrados 94 millones de norteamericanos, que usan diariamente Internet. ¿Mm? En España, el número de usuarios hace un año era de 4 millones, yo estoy seguro que se ha aumentado. De hecho, hay un informe reciente que dice que con el coronavirus el 76% de los usuarios de Internet han intensificado el uso, que particularmente utilizando como herramienta sus smartphones. ¿no? Bien, eh, parece ser que la actividad fundamental lo que ocupa en primer lugar sigue siendo la de leer y escribir correos electrónicos o, o recibir y escribir whatsapps. Pero eh, el uso de motores de búsqueda ¿eh? es el siguiente y su popularidad y utilidad, reconocimiento de su utilidad, va en aumento en progresión. Quizás mucha gente no sabe que cuando utiliza un algoritmo Google, ¿eh? en, un, en fracciones de segundo, el algoritmo está ordenando, asignando una puntuación mediante un algoritmo basado en sofisticados algoritmos de, que utilizan eh, las matrices, de tipo matricial, asignan puntuaciones a 25.000 millones de páginas web, que no son pocas. Está claro que Google está continuamente actualizando, afre, con muy, una frecuencia considerable, actualiza sus algoritmos. En un principio les asignaba nombres de animales, panda, pingüín, Google... Hummingbird, Vision Fred. frenos, no sé si es un nombre de pájaro, de una persona que es un pájaro. Y últimamente en mayo del 2020 ha aparecido el Google core Update. Todo esto conlleva, lógicamente, a un dinamismo apreciable. Hoy en día pensamos que es el único buscador, Google. Y no nos acordamos de que hace algunos años, yo he llegado a utilizarlo, eh, el que estaba de moda, que se consideraba mejor, era Alta Vista. Y que incluso hoy en día uno puede utilizar... Yahoo o MSN. Es curioso hacer un pequeño experimento que es poner una palabra muy común ¿eh? en la ventanita de Google o de Yahoo.com o de MSN.com. Yo he experimentado con la palabra café y observar cuáles son las 10 primeras páginas que aparecen. Uno se convence de que hay cosas en común, pero evidentemente aparece en Wikipedia, claro está, pero hay eh, discrepancias. Hay discapacios notables y, evidentemente, hay claramente una influencia comercial. ¿eh? Lógicamente, hay una influencia comercial notable. Voy a hablar de otra importante aplicación de las matemáticas relacionadas con la informática y que concita el interés y que ha eh, promovido incluso el desarrollo de alguna de la, o la potenciación de alguna rama de las matemáticas. Son los ordenadores cuánticos. Ya sabéis que el ordenador cuántico reemplaza los bits por qubits, los quantum bits, ¿no? que se basa en la ventaja de que utilizando leyes de la física cuántica se puede eh, procesar un sí y un no a la vez. ¿eh? La superposición de estados es posible. ¿no? Uno de los capítulos que ha sido espoleado mm, ¿no? eh, por la investigación relacionada con el ordenador cuántico es la teoría de onditas o wavelets y por, por supuesto... Eh, cualquier tipo de, de técnica matemática que tiene que ver con, con, con este modelo, con ¿no? la difusión, etc. Simplemente, eh, bueno, una característica que llama la atención al profano, por ejemplo, como yo, en este tema, es el hecho de que los qubits se tienen que disponer de forma aislada, eh, tienen que trabajar bajo determinadas condiciones de temperatura, temperatura baja, y que se ven afectados por la observación. La capacidad de cálculo es impresionante, puesto que 30 qubits equivalen a 10 teraflops, o sea, 10.000 millones de operaciones por segundo. Y eh, IBM eh, afirma que ha creado un ordenador cuántico con 53 qubits en 2016, que esta máquina está disponible para investigadores y empresas para ejecutar aplicaciones a través de la nube, pero yo hablo con gente que no se creen que este ordenador cuántico exista. Después en el debate me daréis vuestra opinión. Otra eh, aplicación curiosa, pero que esta ya es mucho más antigua, ¿no? es eh, cuando la gente os pregunta o nos pregunta para qué sirven las matemáticas, pues podéis decirle, bueno, cuando subes en un avión vuelas gracias a las matemáticas, no solo las matemáticas, de la física. De hecho, vuelas gracias a la viscosidad del aire. ¿no? evidentemente si el aire no fuera, no tuviera una cierta viscosidad, no se podría elevar el avión. Y entonces las leyes de la física, la dinámica de fluidos, las leyes de Bernoulli, de Newton, el efecto Venturi, etcétera, intervienen. Pero el diseño del ala de avión es un problema de ecuaciones diferenciales que se tiene que resolver cada vez que se diseña un avión. ¿Eh? Es una aplicación curiosa. Voy a entrar ya en cosas que nos resultan más familiares, las matemáticas y la estadística. Eh, aquí sí afirmar que quizás la, la, la estadística en ciertos momentos de la historia relativamente reciente ha sufrido un cierto deterioro, eh, ciertos ataques, cierto, cierto desprestigio, pero esto es consecuencia de confundir estadística con estadísticas, de confundir la publicación de porcentajes, eh, de gráficos eh, que no rebasan... Más allá del nivel de una mera descripción de los datos, sin cuestionarse a veces la fiabilidad de esos datos, pues cuando se utiliza esto en frente a la inferencia estadística, pues pueden surgir problemas. La inferencia estadística es algo mucho más serio porque utiliza las matemáticas, particularmente la teoría de la probabilidad, para hacer afirmaciones en términos probabilísticos, con una probabilidad de error y siempre basándonos evidentemente en la fiabilidad de los datos. ¿Eh? Yo creo que también ha contribuido a ello, posiblemente eso es un sesgo que se esté corrigiendo y me alegraría de ello, a que las grandes empresas demoscópicas, eh, citometroscopia H3, nc por Sociométrica, están fundamentalmente controladas por sociólogos, ¿sí? supongo que también ocis, CIS. Y espero que la presencia de los matemáticos, siendo fundamentales los sociólogos, pero la coexistencia o la convivencia con analistas matemáticos puedan mejorar estas estimaciones. Evidentemente, las estadísticas son caras, son pagadas siempre, muchas veces, por partidos políticos y normalmente la voz de tu amo, siempre suele tener una influencia en los resultados. Y hablando ya de inferencia de estadística, cualquier estudiante de estadística, a su nivel de diploma, de grado, es consciente de la importancia que tienen en todos los ramos de actividad, en todas las ramas de la actividad, ciertos capítulos como de la estadística multivariante como el análisis discriminante, el factorial, las componentes principales el análisis de correspondencia, sus aplicaciones sobresalientes al diagnóstico automático que nunca puede suplir al ojo clínico del, del médico pero que últimamente se impone cuando muchas veces en enfermedades más rutinarias los médicos han tenido que estar haciendo diagnósticos y tratamientos a distancia, sus aplicaciones al credit scoring, a la hora de decidir si se concede un crédito o no por una institución bancaria, al análisis de textos literarios. Eh, hay grupos en Barcelona desde hace tiempo. Aquí me voy a, voy a recordar una anécdota que tiene que ver con una anécdota que me contó hace muchísimos años, un sociólogo. Él era, de me parece, de Alcira, pero era eh, profesor en la Universidad Libre de Berlín. Su nombre, El nombre de ese sociólogo era Pepín Vidal Benito, eh, profesor, ya digo, de la Universidad Libre de Berlín. Y ellos eh, seguían una serie de artículos que publicaba un matemático del régimen anterior, del régimen de Franco, don Gonzalo Fernández de la Mora. Él fue ministro de Obras Públicas del 70 al 74. Él fue el ideólogo de la tecnocracia, del grupo de políticos, que tuvieron mucha influencia en el régimen franquista en los últimos años. Y este don Gonzalo Fernández de la Mora era una persona, era un conservador, declarado, pero con relativa cultura, bastante, eh, una formación bastante sólida. Publicaba una serie de artículos en la prensa. Entonces los firmaba con seudónimo y mantenía en secreto la, el periódico, por supuesto, la personalidad pues a través de la aplicación de técnicas estadísticas de análisis de textos literario, consiguieron averiguar qué era él, mediante ciertas constantes que aparecen en la redacción, ciertas reglas de sintaxis que utiliza la persona. Las aplicaciones en el marketing son ingentes, ¿no? en el targeting, en el posicioning de artículos, etc. ¿no? Aquí también recordar, y perdón, por, pido disculpas, es una verdad personal, una vez el ISI de Barcelona organizó unos cursos en estos temas de marketing avanzado en Madrid. Yo asistí como alumno, se pagaba una, una cuota de inscripción considerable y aparecían los ejecutivos de instituto hablando de estas técnicas, cómo estas técnicas ayudaban a ganar mucho dinero y a resolver importantes problemas en el lanzamiento de productos, en el posicionamiento de los mismos, en establecer targets, o sea, grupos de posibles clientes. Y cuando yo les preguntaba, ¿pero esto cómo se hace? Dicen, no, esto lo hacen los técnicos esto lo hacen los técnicos, o sea, los técnicos estadísticos, ellos hacían el producto, o sea, perdón, vendían el producto, eh, hacían su publicidad y los técnicos desarrollaban los métodos para su aplicación. Pero evidentemente ambos tienen que trabajar en simbiosis, ¿eh? un producto no basta con que hagamos los matemáticos, después tiene que ser promovido y vendido. Bien, big data, esa es la aplicación que está de moda, como he dicho no voy a insistir, evidentemente es una técnica que representa la necesidad de manejar volúmenes ingentes de datos ¿eh? con una gran variabilidad y a una velocidad de crecimiento considerable. Esto está revolucionando incluso el mundo de la optimización, porque antes, los que nos dedicamos a la optimización decías, bueno, resolver un problema de optimización con un cierto número de variables... Eh, bueno, eh, Laureano me está escuchando y otros expertos en optimización, pues fue un problema que se fue eh, pudiendo resolver a la medida que el potencial, que la capacidad de cálculo aumentaba. Pero cuando ya tienes eh, funciones en que ya son miles y miles y miles de variables, los algoritmos, ¿no? yo no puedo permitirme calcular el las derivadas parciales. Entonces tengo que utilizar métodos aleatorios que calculando alguna derivada parcial me conduzcan con una cierta probabilidad a una solución que esté próxima a la óptima. Esto ha revolucionando el mundo de la optimización, o sea, tiene gran influencia. O sea, la estadística y la optimización, ¿eh? según algunos de los que me escuchan, son primas hermanas. Y por lo tanto, en técnicas como Support Vector Machines, uno no sabe distinguir si realmente son técnicas de optimización o crónicas de estadística. Digamos que son de ambas cosas. bueno En cuanto a las matemáticas y la optimización, creo que no puedo decir muchas cosas, también por la falta de tiempo. Simplemente recordar que la optimización está presente en cualquier actividad planificada del ser humano. Indiscutiblemente cualquier compañía, cualquier empresa planifica su producción intentando minimizar los costes, lo que equivale a maximizar beneficios. Una de las primeras aplicaciones, ¿eh? y había grupos de trabajo, por ejemplo en IBM, en, diferentes... ah, en IBM por supuesto, perdón, quería decir en compañías aéreas, ¿no? en, en Iberia, etc., se dedicaban a un problema nada trivial, que es el de planificar vuelos y rotar tripulaciones. ¿Eh? En ese momento se estaba hablando de millones de beneficios o de ahorro de hacer una planificación basada en métodos de optimización. Eh, Recordar que la naturaleza también optimiza. Los sistemas físicos evolucionan hacia su estado de mínima energía. Las moléculas en una reacción química reaccionan hasta que la energía potencial de los electrones son mínimos, los rayos de luz optimizan sus trayectorias, incluso las especies en su evolución aplican optimización. ¿eh? En esta dinámica típica de depredador-depredado hay un capítulo de la teoría de juegos, los juegos de evolución, desarrollar su origen por Milestone, en donde se ve cómo las estrategias, cómo evolucionan las especies, ¿eh? aplican sin ser conscientes una estrategia óptima, es decir, aplica la optimización en contextos de conflicto, que eso es la teoría de juegos. ¿Eh? No voy a hablar de los orígenes de la teoría de juegos, de Dido, Elisa el Tiro, la piel de toro relacionada con el problema isoperímetro o la ayuda de José al faraón en los siete años de vagas flacas que necesitaba, eso era, no es en forma de V o de U, y hablaré de unas y con ello ya me voy a despedir, de una serie de aplicaciones que a mí me llamaron la atención. Una de ellas incluso por porque ya datan de momentos eh, algo lejanos en el tiempo. El modelo de hipercubo desarrollado por Richard Larson en el MIT 1974, es un método sofisticado para la ubicación de instalaciones de emergencia en diferentes distritos, como estaciones de bombero, más, más que estaciones fijas, simplemente vehículos. ¿eh? vehículos de emergencia. Eh, esto es un método que se, aplicaba en, eh, se aplicó en varias ciudades y en, en un estudio que hicimos por recomendación del, del rector entonces, eh, malogrado rector, don Ramón Martín Mateo, rector entonces de la Universidad de Alicante, nuestro grupo eh, de trabajo en el, en el departamento, publicamos un artículo que se llamaba Las nuevas tecnologías de la gestión municipal, lo publicamos en el periódico alicantino Información, el 13 de julio del 87, y allí hablábamos de estos eh, métodos y abogábamos eh, a que las autoridades municipales los tuvieran en cuenta y consideraron la posibilidad de hacer un tratamiento científico de su gestión. ¿eh? Eh, evidentemente, el capítulo de la localización es uno de los capítulos más felices y en España hay diferentes grupos que han desarrollado aplicaciones muy interesantes a la... Eh, instalación de hospitales, de escuelas, etc. Eh, la optimización, originalmente llamado programación matemática, por su vinculación con sus aplicaciones militares eh, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, y aplicaciones en cualquier capítulo de la actividad humana, como el diseño de transportes, de distribución de mercancías. Ya en términos más matemáticos y científicos sabemos del problema de la gente viajera por la eliminación de circuitos hamiltonianos. Recuerdo cuando estudié, eh, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, el problema de la gente viajera se podía resolver para 20 ciudades. Hoy en día se puede resolver para galaxias. ¿eh? Y bueno, está en el origen está en el trasfondo de uno de los problemas del milenio. ¿no? Y finalmente, porque, por simpatía, porque hice mi tesis en, en teoría de juegos, hablaré de la teoría de juegos porque los que se dedican a la teoría de juegos a veces reciben un comentario muy cruel, injusto, que dice bueno, te pasas todo el día jugando ¿no? a los dados, no tiene nada que ver con juegos de salón, son juegos de estrategia, y hoy en día hay aplicaciones diversas, más allá de la teoría del equilibrio, a la imputación de costes, ¿no? cómo establecer las cuotas de uso que tienen que utilizar las compañías en un aeropuerto ampliado, ¿eh? esos son modelos del libro de Owen, de gran interés, la medición del poder en una Cámara parlamentaria. Siempre hay que poner el ejemplo de una Cámara parlamentaria eh, claramente bipartidista, con dos partidos, uno que tiene 50 escaños, otro 50 escaños, y un tercero que tiene uno, evidentemente ese partido, con un solo escaño, tiene un gran poder, y eso tiene que reflejar, y de ahí nacieron los índices de sapple de, de banzar etcétera etc. ¿no? Y después la aplicación a los conflictos sociales, para analizar problemas muy interesantes como la rotación de cultivos, ahí se aplican juegos muy bonitos como el dilema del prisionero, la batalla de sexos, etc. Sabemos todos que en 1994 se concedió el primer Nobel de matemáticas, ¿no? que no existe, no, de economía, a tres eh, matemáticos economistas, uno de ellos bien conocido, John Nash, pero los otros no menos importantes, Sertén y Harsani. Hay aplicaciones a la Constitución de Canadá, que tiene un sistema de votación extraño en donde se trata de ponderar la importancia que tienen los núcleos más poblados, los, eh, como son Quebec y Ontario, con otras provincias que están en la altiplanicie, donde más despobladas, donde vive la población de nativos, etc. ¿no? Eh, y acabar diciendo que una aplicación que siempre contaba en mis cursos o en mis charlas sobre teoría de juegos, es que en el Talmud babilónico aparecía un mecanismo para repartir la herencia a tres viudas que habían concurrido al matrimonio aportando dotes distintas. Entonces, cuando fallece el marido, hay una herencia, hay un patrimonio que repartir, ¿cómo repartirlo? Eutamut establecía diferentes mecanismos de reparto, no voy a entrar en detalles, y estos mecanismos de reparto eran cifras, ¿no? O sea, por ejemplo, si la herencia repartida repartir era de 100, en tres partes iguales, a pesar de que las dotes eran de 100 unidades monetarias, denarios o lo que fuera, la unidad monetaria entonces, 200 y 300. Cuando el patrimonio repartido era 100, en tres partes iguales, cuando era 275, 75 y 50, bueno, y finalmente cuando era 300 sí que había una proporcionalidad, 150, 100 y 50. Eh, muchos años más tarde, Smailer, un experto en teoría de juegos, en el año 1968, propuso un medio axiomática para eh, establecer en los juegos de bancarrota cómo satisfacer la demanda eh, que, que los diferentes eh, deudores, eh, pues que las personas que ejercen las demandas, eh, aplican sobre los deudores. Y entonces se compró esta biaxiomática conocida como un nucleolo, y que los expertos religiosos del tema se levantaron durante siglos los sesos intentando encontrar una explicación lógica. O sea, que la ciencia con mucho tiempo encontró una interpretación axiomática a algo propuesto mediante un mecanismo intuitivo desconocido. Bueno... Esto es un, una especie de muestrario de posibles aplicaciones, eh, algunas de ellas muy conocidas, otras eh, no tan conocidas, que espero que sirvan este objetivo, en primer lugar de estimular un mayor eh, conocimiento, profundización en las matemáticas por parte de los que son más noveles y simplemente proporcionar también argumentos para favorecer la curiosidad de la sociedad que nos rodea, justificando el interés de las matemáticas a ver si conseguimos que la nota de corte suba un poco más. Bueno, esto es todo lo que yo quería decir, eh, muchas gracias por vuestra atención y, y abrimos el, el diálogo. Bueno, en primer lugar, agradecer a Marcos, como siempre, las ponencias que haces, muy interesantes y se abre el turno de preguntas para quien quiera, si queréis escribir en el chat o como estamos un poco en familia, por lo que veo de la gran mayoría, activad el micrófono y activad la cámara si queréis. ¿Eh? Bueno, pues si me, si me dais la palabra, ¿quería hacer algún comentario? Sí, Juan, dale. dale. Bien, no, bueno, el primero es el obvio de que ha sido una charla muy bonita, como todas las de tanto si habla de temas técnicos como así, una charla tipo divulgación, es, es un placer oírte, Marco. Bien, uh -huh. eh, comentarios que, que quería hacer, porque se me han ocurrido, he hecho aquí unas pequeñas anotaciones mientras hablabas, ¿no? Eh, uno, el, el comentario que has hecho de que los romanos no hicieron aportaciones a las matemáticas, lo cual es rigurosamente cierto, no conozco ninguna, eh, pero posiblemente la explicación no está en, en su demencial sistema de numeración, que había que ser un genio para saberse la tabla de sumar, supongo, eh, y no digamos ya la de multiplicar, ¿no? Mm, pero bueno, justamente ahí tenían un camino, para crear matemáticas, es decir, encontrar un sistema de numeración eh, que fuera manejable. Yo creo que, que la razón está en otra, eh, que es, bueno, su mentalidad que probablemente era demasiado pragmática. Es decir, ellos aportaron poco, bueno, no quiero exagerar, a, a la cultura, no, aportaron mucho, aportaron el derecho romano y aportaron a la ingeniería, pero ¿qué aportaron al arte? Nada. Ellos reprodujeron esculturas griegas, por ejemplo, ¿no? O sea, realmente lo que es trabajo creativo, no hicieron, no les preocupaba. Aunque tuvieran un sistema de numeración diabólico, podían haber seguido desarrollando la geometría de Euclides, por decir algo, y no lo hicieron. Entonces, posiblemente pues, es su orientación, que estaban más para y hacer acueductos y calzadas, que para... Ah, sí. en, en especulaciones de, mmm, como las matemáticas. ¿no? Bueno, esto es un comentario. El otro, eh, eh, eh, cuando has hablado sobre el premio Nobel, bueno, es una es una leyenda creo que alimenta nuestro ego eso de que fue por rivalidades eh, amorosas, pero parece, parece ser que la razón es mucho más triste, que simplemente Nobel solo quería premiar o reconocer actividades que fueran útiles y para él las matemáticas no eran útiles. Bueno, eh, premio Nobel de Economía no existe, no existe. Es un premio que está asimilado al Nobel, le, le llaman no sé qué, premio de la Academia Sueca, no sé qué, pero no es premio Nobel porque él no lo instituyó. En contra de eso de la utilidad, entendiendo la utilidad en un sentido muy estrecho, muy estrecho, que no comparto obviamente, pero ¿cuál es la utilidad de la literatura? Y eh, en cambio hay un premio Nobel de Literatura desde los orígenes, ¿no? En cambio no hay un premio Nobel de Música o de Bellas Artes o de... Bueno, unas reflexiones. Eh, cuando has hablado de buscadores, que ahora Google es el rey, y, pero antes había Altavista, Yahoo, etcétera, bueno, que seguirán existiendo, antes de que yo me rindiera a, a Google, utilizaba uno que era maravilloso y no sé si aún existe. Y lo comento porque no sé si habéis oído a, a hablar de él. Antes, que se llamaba Northern Light, Northern Light, Luz del Norte. Creo que se ah, no, yo no lo conozco. ¿Lo conoces? No, no, yo no. Bueno, yo, yo lo, lo descubrí en Francia, en un periódico francés, y hace un montón de años, cuando yo iba a Exemprovence, y desde entonces lo manejé hasta que me tuve que ir a, a, a, a la omnipotencia de Google. ¿no? Otro comentario. Eh, cuando has dicho que la gente pregunta para qué sirven las matemáticas, y tú has dado muy buenas razones, hay muchas más, yo daría una más simple, con, contestar a la pregunta con otra pregunta, ¿y para qué sirve hablar? Es decir, efectivamente, cuando podríamos subirnos a un avión si no hubiéramos desarrollado el lenguaje, entonces las matemáticas es un lenguaje entre otras cosas. Es el lenguaje que nos permite comunicar ciencia, técnica y, y muchas otras cosas. ¿no? Entonces, eh, bueno, sería impensable subirse a un avión o a un coche o usar Google si no hubiéramos desarrollado los humanos el lenguaje. El último comentario ya. Cuando has hablado sobre la estadística, bueno, la estadística es, es un peligro. Hay una frase famosa que habréis oído de que hay tres man maneras de mentir. Decir mentiras callar verdades o mencionar estadísticas. Y en cuanto a mencionar estadísticas, bueno, esto se ve cada día. Eh, pero a mis estudiantes, yo doy clase de, yo no sé estadística, pero doy clases de estadística, de estadística 1, bueno, hasta ahí llego. Y, y una de las cosas que les digo a mis estudiantes es una anécdota real, que una vez yo, haciendo una excursión en Francia, pasé por un pueblo y entré en un bar, y en el bar tenían un póster colgado, francés, pues entendía que decía algo así como, ¿eh? las cifras no son exactas. Eh, eh, se ha observado que el 20%, no sé si era el 20, que el 20% de los accidentes de circulación eh, han sido provocados por conductores que estaban en estado de embriaguez. Luego el 80% restante han sido provocados por conductores que estaban sobrios. Multemos a los, a los conductores que, que están sobrios. O sea, la prueba de alcoholemia debería servir para detectar quién va sobrio y, y quitarle puntos del carnet o incluso encarcelarlo. Bueno, es una falacia muy fácil de, de desmentir con un mínimo conocimiento de estadística. Para mis alumnos, hasta que yo se lo explico, no lo ven claro, ¿no? Pero mmm, no voy a mencionar quién ni en qué. Pero hablando de un tema en el que yo eh, concordaba al 100% con la finalidad de su argumentación, un político español de muy alto rango, de muy alto rango, una vez hizo exactamente este razonamiento. No con borrachos, pero con otras cosas. ¿De acuerdo? O sea que imaginaos si, si, da, si da pie a la manipulación. Bueno, ya he hablado de demasiado... Entonces, para compensaros de, de una... os quiero enseñar ahora un diálogo, muy... enseñarlos. Porque yo esta mañana, cuando me he levantado, me he vestido, siempre me levanto medio dormido y no era consciente de que teníamos ahora esta conferencia tuya. Pero como ahora me doy cuenta de que sí, pues aprovecho para enseñaros un diálogo matemático muy interesante. Ah, real Be rational. El, el número pi y el número i. El número pi le dice ahí get real. Ah. Y el número i le dice al otro be rational. Bueno, <risa> está muy gracioso. Y ha puesto esta camiseta hoy, me la regaló mi hija. Bueno, me disculpo por haber no. Bueno, bueno. Y... bueno ¿puedo, intervenir? puedo intervenir, para contestarle y agradecerle a Juan Enrique. Voy a intervenir muy voy a ser muy conciso para no restarle tiempo a los demás estoy muy interesado en conocer sus opiniones. Bueno, yo diría que mis charlas no serían lo que son si después no fueran seguidas de tus preguntas y tus matizaciones. Eso es así, ¿eh? en contextos mucho más relajados como este, como cuando hablamos de matemáticas, y en cualquier lugar del mundo. ¿eh? Te recuerdo bien, y, y, y siempre aprendo mucho de tus preguntas. Eh, es cierto que lo de la anécdota sentimental de Nobel, eh, cualquier eh, bibliografía que consultes, consideran que puede ser más o menos folclórica, ¿no? Pero eh, no conocía a este buscador, Norden Light. En su época el uso no era tan intenso como ahora, que es que estamos pendientes todo el día del uso de los buscadores. No lo conocía y te lo agradezco. En cuanto al lenguaje, eh, es verdad, es decir, es el lenguaje. Luego es perfectamente válido eh, el, el afirmar que para qué sirve el lenguaje. Pues las matemáticas son el lenguaje de la ciencia. Está dicho todo. ¿no? Y en el tema de la estadística sí añadiré dos palabras. Yo creo que el problema se basa, en eh, la estadística adquirida o las estadísticas, un cierto desprestigio, uno de los factores que yo he mencionado por pues, su uso al servicio a veces de intereses o comerciales y políticos y después por parte de gente que no es experta. Yo siempre he dicho que los, departament, perdón, los departamentos, los centros de cálculo de proceso de datos de las universidades debían tener una sección de asesoramiento estadístico. He, sabido, he sido testigo en la Universidad de Alicante de aplicaciones de la estadística por parte de biólogos, etcétera, que aplican técnicas estadísticas cuantitativas a variables dicotómicas. Y dicen: No, pero es que me sale un P de 0 menos 0,05. Digo, pero tú sabes dónde lo que has aplicado. Es decir, esto no se ha cuidado bastante y no hemos tenido bastante buena cero capacidad de convicción para eh, persuadir a las autoridades académicas. Y es que las estadísticas, por, por lo menos en el ámbito académico, se tenían que hacer con seriedad. ¿Eh? Bueno, pues repito, muchas gracias, Juan Enrique, y me alegra que siempre que hablo te encuentro. ¿Eh? Muy bien. Bueno. Gracias a ti, Marco. Muchas gracias. Bueno, sigue el turno de preguntas. Quien quiera activar el, el micro, eh, adelante. Eh, bueno, eh, si me permitís, en, en primer lugar, agradecer a, a Marco su, su charla y, y a Juan Enrique también su intervención, porque la verdad es que da, da gusto oíros hablar. Eh, yo quería simplemente poner un, un tema sobre la mesa, en relación con el tema de, de la utilidad, eh, y es eh, en, en relación con, con la investigación... ¿qué debe hacer un investigador? ¿Investigar en aquello que está de moda, como por ejemplo el tema de, de la pandemia que nos ocupa, o, o investigar en aquello que, que, que le gusta, que despierta su curiosidad, aunque no interese a tanta gente? Bueno, tú conoces mi opinión, es una pregunta trampa porque mi Bueno, vamos a ver. Hay circunstancias de emergencia, ¿no? Y esta plataforma de matemáticos que se ha creado, pues, han sido muy generosos, han invitado a muchos, yo he sido, conozco a varios, yo he sido uno de los que he sido invitado a participar en ella, ¿no? Y entonces yo decliné porque dije, no es lo mío, hay gente en este país mucho más experta en el tipo de técnicas que se utilizan para esto. Esta era una razón. Y otra razón porque no confiaba en la fiabilidad de los datos, es decir, absolutamente para nada, es decir, el problema, y de hecho yo creo que han patinado estimaciones como esta que he comentado, del Imperial College y otras... Eh, la Universidad Política de Valencia, de gente experta, buenos analistas, es, es muy complicado. Entonces, una vez, alguien de la Universidad de Alicante, que no voy a decir el nombre, pero que es una persona de mucha autoridad científica, me dijo, eh, tú investiga en aquello para lo que estás más motivado y más dotado, ¿no? Es decir, porque en eso serás capaz de hacer algo, ¿no? En cambio, si te empeñas en investigar algo para lo que no tienes motivación, etc., no lo sé. Con todo, cuando un alumno mío de doctorado joven me pregunta, siempre le suelo decir también que no descuide absolutamente aquellas cuestiones que tienen una mayor virtualidad. Es decir, si tú puedes hacer algo que te gusta y que encima tiene mayor aplicabilidad, pues mejor sobre mejor. ¿Eh? Es decir, Ese es el hecho. Pero bueno, yo he llegado tarde a ese tren. Entonces está claro que, y por otra parte, Siempre me, me siento siento mis espaldas cubiertas con el hecho de que la gente que hace homologías, comologías, topología algebraica, etcétera, y sobre todo los que lo hacen ¿eh? con solvencia, merecen ser apoyados y eso no se debe extinguir. Un riesgo que hay en la universidad actual es lo que nos ha comentado por ejemplo Alex Shapiro, muchas veces que lo conocemos mucho los presentes, ¿no? La filosofía americana de bring money to the department, ¿no? O sea, si no me traes dinero al departamento, tu investigación no sirve. Deben haber líneas prioritarias, esa es mi opinión, y evidentemente temas de salud, pero lo que no podemos es estar todos investigando en cáncer o investigando en el coronavirus. ¿Eh? Deben haber líneas prioritarias y programas selectivos en donde se canalice dinero para trabajar en ciertos temas. Pero la promoción general del conocimiento, el día que se la carguen, si caen en esa tentación, para mí se han cargado la investigación. Creo que soy bastante explícito. No sé, Juan, o sea, a lo mejor discrepas. Eh, Tú también conoces mi, mi opinión y, y coincide con la tuya, pero bueno, era un tema que, que quería poner eh, un poco sobre la mesa. Y, y bueno, si lo que buscamos es una aplicación de rabiosa actualidad, eh, sería interesante que alguien hiciera un diseño óptimo de exámenes online, porque eso es un tema ahora mismo absolutamente candente. Yo, yo lo tengo hecho, suprimirlos. Es decir, mi, mi eh, algoritmo es suprimirnos y esperar a que se produzcan las circunstancias para que los alumnos sin riesgos, puedan hacer un examen presencial. Lo demás son subterfugios que más bien van en la línea de favorecer el aprobado fácil. ¿eh? Es decir, de eliminar aspectos que puedan añadir conflictividad a la sociedad actual. ¿no? Entonces, todo aquello que produzca mal humor, malestar, inquietud, se oculta. ¿eh? Se oscurece y yo tengo una opinión, creo que con Juan Enrique lo he comentado, con vosotros también, con Laureano, recientemente tuve ocasión de hablar de este tema también. Cuidado que hay una moda. ¿eh? Hay una moda, eh, vamos a ver, aquí hay un fenómeno generacional. La gente joven le gusta utilizar el ordenador. Conozco casos de colegas míos, gente muy buena y competente, que están absolutamente subyugados, ¿eh? abducidos por esta moda. Esto está teniendo una consecuencia inmediata, que no es grave si solamente es pasajera, que es que la investigación se está resintiendo. La gente está pasándose el tiempo en diseñar exámenes, etcétera, eh, grabando eh, lecciones para enlatarlas. El actual ministro de Universidades, que creo que es profesor emérito de la Universidad de Humberto de Cataluña, cuidado porque podemos ir a un modelo de universidad enlatada, ¿eh? en donde la mitad de los profesores no hagan falta, simplemente haga un señor que ponga un cassette reproduzca tu lección y después un tutor ¿eh? que resuelva preguntas a distancia. ¿no? Para mí eso no es una universidad. ¿eh? Es una universidad en tiempos de crisis sanitaria grave. Pero que cuando desaparezcan las redes esto debe desaparecer. Esto ya de que el próximo curso... Hombre, hay algunos másters, hay algunas especialidades que se prestan más. Un máster puede cambiar, pero la presencia del alumno en una clase de matemáticas que me demuestren que se puede sustituir por otra cosa. Bien, perdón por ser tan tajante, pero... Hola, estamos juntos. ¡Ah, qué bien! <risa> Porque os veía un poco desavenidos, uno cada... ¿Qué? <risa> sí, se acoplan los micrófonos si, si, si, si abrimos los dos a la vez. Eh, bueno, yo también quería dar las gracias a, a Marco por la charla, ha sido interesantísima. Y lo cuenta todo además, siempre con, con mucha gracia, es verdad. Y también a Juan Enrique, ¿eh? a sus su comentarios eh, son un encanto. Eh, un, un, una pregunta así general que me viene a la cabeza Marco y, bueno, y Juan Enrique, eh, vosotros que sois expertos, bueno, y Laureano, por supuesto, también. Eh, ¿qué, ¿Qué pensáis sobre el nivel de las matemáticas en España en, en relación con eh, a nivel internacional? Eh, me refiero a nivel incluso de bachillerato, de universidad, de investigación, algún comentario genérico, desde luego eso es una pregunta, supongo, muy amplia, pero ¿cuál es vuestra opinión así sobre el.? A mí me gustaría invitar a Laureano y a Juan Enrique y a cualquiera de los presentes, teniendo a Nati, a copinar... opinaran. se Laureano el micro para entrar al trapo. Entonces, bueno, si acaso. Si hay alguna cosa que no se comente, pues yo añadiré mi punto de vista, pero, pero seguro que lo decís todo y muy bien, mejor que yo. O sea, entonces Laureano creo que está dispuesto a saltar sobre la cancha. Bueno, yo voy a ser muy, muy centrado solo en aquello lo que llevo ya cincuenta y tantos años, ¿no? Bueno, no tantos, eh, que es optimización. Y a lo mejor podríamos poner un índice, pues, cojamos el famoso índice H, pero podemos coger otras cosas. Y dentro de optimización, y depende obviamente de las diversas ramas, los investigadores españoles tienen un gran prestigio, y si le queremos medir, y no siempre sea eso bueno, medirlo de esa manera, pero bueno, ahí está ese índice H, pues esos investigadores tienen un índice muy alto en el mundo de optimización. Pero si en España, y volviendo un poco a tu charla, preguntas... ¿Qué es optimización? No sé si lo saben, pero si preguntas qué matemáticos están trabajando en optimización, es que la gente terminaría con diciendo, pero de qué hablas. Y eso es muy triste, pero es así. Pero vamos, volviendo al, al tema que comentabas pues desde luego en optimización serán por, por los profesores, ya todos ellos desaparecidos que hemos tenido, que eran, no sabían inglés, pero eran extraordinarios, Muchos de ellos lo no sabía en inglés, pero desde luego está muy bien. Muy bien. No es cuestión de ir poniendo nombres en que haya disciplina. No es el simple momento. En otras ramas de las matemáticas, pues eh, yo lo desconozco. ¿Queréis añadir algo? Digo, eh, bueno, intervengo, suscribo lo que lo que dice Laureano. Pero eso es un, un problema. Yo recuerdo, todos conocéis a un matemático que ha tenido una gran relevancia en las matemáticas en España, en su conocimiento, al conocimiento de la investigación, eh, en análisis y en análisis funcional, que es el profesor Valdivia. Cuando yo estaba haciendo la tesis, una vez le visité en su domicilio, en Valencia, y llamando al timbre, entró una vecina y me dijo, ¿a quién busca usted? Porque usted no vive aquí. Eh, yo le dije, pues el profesor Valdivia. Y dice, ¿pero ese señor vive aquí? Yo le dije, que yo sepa desde hace muchos años, no lo conocía, una vecina, ¿no? Es decir, Este es otro problema. ¿no? Eh, yo, yo creo que las matemáticas a nivel de investigación, desde un momento en que la gente empezó a viajar, aprendió inglés, a darse cuenta de que tienen que colaborar, Entonces, digo, hay aspectos que para mí han tenido influencia. La introducción de los tramos de investigación, denostados por alguna gente, ¿eh? pero bueno, eh, siempre cualquier tema requiere, tiene diferentes prismas, y se pueden analizar. Pero cualquier incentivo que se cree en investigación ha sido positivo. ¿Eh? Esto creo que lo creó Solana, el ministro Solana, el jefe Solana. Ya tiene un gran efecto, la gente empezó a viajar, a hacer tesis fuera. Está muy alto en algunas especialidades más que en otras, pero en todas ellas. Ahora, otro cantar es la enseñanza media. Ahí sí que aprecio, bueno, ahora había un rumor de que las matemáticas iban a desaparecer como materia obligatoria en el bachillerato, en la secundaria. Algo más que rumor, ¿eh? Eso es gravísimo. Sé que una comisión han ido a hablar con, con, con la ministra, pero yo no las tengo todas conmigo. O sea, vamos a ver, las matemáticas son ciencia dura y al alumno le cuesta un esfuerzo. Ese esfuerzo a veces eh, no alcanza el éxito que esperan los familiares y eso produce malestar. Entonces el político busca evitar el malestar, porque si hay malestar no le votan. Entonces es así de simple, y no hablo de un político determinado, hablo de todos en general. Entonces, hay que allanar obstáculos. Y se quitaron las reválidas, los exámenes de grado, que yo lo superé muy bien, con buena nota, y creo que no, queda, no quedé traumatizado por eso. ¿Eh? Es decir, se han ido, hay que allanar obstáculos, hay que hacer la vida fácil. ¿Eh? Recuerdo una ministra, no voy a decir el nombre, porque eso sería una ministra de educación española, que dijo en su momento que la juventud y la adolescencia está para disfrutarla. Yo creo que el disfrute de esa edad única en la vida es compatible con el esfuerzo. Y que el esfuerzo y los logros producen una gran felicidad. O por lo menos a los bichos raros como yo. Así es que no tengo un no tengo, no tengo tema tan claro del nivel de las matemáticas en secundaria. Hay un último factor, ya me callo, no y es que también muchas veces los profesores que impartan, no todos, adolecen de, de, de, de falta de vocación. Entonces, eh, yo recuerdo una vez que en la Universidad de Alicante, cuando creamos el grado, no, la licenciatura de matemáticas, en primer año, el primer día, les hacíamos una encuesta a los alumnos. Y les preguntábamos, ¿por qué has elegido la licenciatura de matemáticas como tu carrera? Y eh, ellos decían, porque me gustan, porque siempre me han gustado. Y había un, un cierto número, pero un porcentaje de más del 10%, y decían, he elegido la matemáticas porque me gustan, a pesar de que el profesor de matemáticas me aconsejó lo contrario. O sea... Los profesores de matemáticas a veces en los centros de secundaria les dicen a sus alumnos que no estudien matemáticas porque es difícil, porque es frustrante, porque para ser profesor bueno, Yo, eh, bueno ya que ya que eh, Lola me ha aludido también pues voy a hacer algún comentario. Primero que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Laureano y lo que ha dicho Marco también, ¿no? Y tengo poco que añadir. Bueno, antes de, de eso poco que tengo que añadir, un comentario no, exclusivamente a ti, Lola. Eh, tú eres una matemática maravillosa, todos lo sabemos. Eh, brillante. Pero serías más brillante todavía dedicada a la diplomacia. Porque... Porque me ha hecho mucha gracia eso de que tú, Marco Laureano, Juan Enrique, que soy expertos, yo he leído viejos, pero bueno, tú has dicho expertos. <risa> yo también. Bueno, entonces, bueno, lo, lo, lo único que tengo que añadir es que sí, de acuerdo con lo que ha dicho Laureano, de que hay unos matemáticos españoles de un nivel altísimo. Eh, pero por contra el nivel de los estudiantes, los que yo veo, los que vienen a primero de económicas, de económicas o de, o de empresa, no son los que yo tengo. Vienen con un nivel ínfimo, pero ínfimo. Eh, yo, eh, por ejemplo, cuando fui muchos años profesor de instituto y daba clases en primero de BUP, estudiantes de 14-15 años, la combinatoria que les explicaba a ellos... Ahora no la explico en primero de carrera, en la asignatura de, de estadística, ¿no? que hay probabilidades y todo eso. No la explico, si la explico. Lo explicaba años atrás, con cariño y tal, pero ahora incluso no. Eso se ha suprimido del, ha suprimido del programa. Hace unos años, al instituto al que yo iba, hubo la celebración del 75 aniversario de su creación, y allí coincidí con, con un colega de la época que ha seguido una trayectoria parecida a la mía. Éramos profesores de instituto, después pasamos a la universidad y tal. Alguien igual, a lo mejor, eh, los que estáis en el área de estadística, por ejemplo, tú, Marco, puedes conocer, puedes haber coincidido con él en algún tribunal o alguna cosa. Pedro Sánchez, no el presidente del gobierno. Pedro Sánchez Algarra, ¿lo conoces? Pero ¿es catalán? ¿O es de.? Es, eh, es, es almeriense, pero, pero lleva en Cataluña toda su vida. No, no, no lo conozco, Juan Enrique, no. Bueno, eh, bueno, quizás de otra área, pero él, su especialidad era estadística era, era del equipo de Cuadras. Ah, Charles. del equipo de, de Cuadras. De Carles, sí. Sí. sí. Yo conocía bueno. muy poca gente del equipo de Cuadras, pero no, a este no me suena. ¿eh? Bueno, este, pero... yo digo, compartimos instituto y nos hicimos en el instituto. Y él, entonces nos encontramos allí y me dijo, ¿te acuerdas tú, en plan nostálgico, en plan de, ¿te acuerdas tú de aquellas épocas en las que en Cow... ¿Explicábamos integrales de funciones racionales con raíces múltiples en el denominador? Claro. O sea, yo tengo un instinto de supervivencia que me impediría explicar esas cosas hoy en día en la universidad. Entonces, hay un, hay un gap entre matemáticos de muy alto nivel y, y bueno... Y, y unos estudiantes universitarios de, de... Son dos mundos a diferentes niveles dos mundos a diferentes niveles Son dos porque este sí. alumno que no estudió combinatoria en primero o que eh, ha estudiado una carrera mediocre va a poder hacer una tesis al final todos estamos deseando que cuando tenemos un buen alumno 10 años alumnos excelentes no pero excelentes y entonces mm. uno se maravilla ver el proceso como en cuatro años pero claro, es a base de mucho trabajo y de que seguro que han tenido muy buenos profesores en el grado. Yo, son co colegas míos. Pero ese gap es muy difícil de rellenar. ¿no? Habrá sí. un momento en que pillarás a un alumno bueno y dirás, "¡Ah, coge la maleta, hazte la maleta y vete a tal sitio, ¿no? Vete a Stanford, o vete al MIT, vete aquí, o vete allá. ¿no? Mm. Eso es así. Hay un gran gap en la formación. Yo voy a contar una pequeña anécdota. Ah, no, Juan Enrique, creo que nos ha acabado. Perdona. No, no, no, yo sí, yo sí que he acabado. Espera, quiero no, no. que... Okay, tiene, tiene que ver con lo que tú has comentado de la combinatoria. Cuando yo terminé la carrera, también hace algunos años de esto, cuando terminé la carrera, el primer año yo di clase de matemáticas de primer curso a un grupo en donde había, el primero era común, se llamaba curso selectivo. Había estudiantes de biología, había estudiantes de químicas y había estudiantes de arquitectura. ¿no? Evidentemente estudiaba, eh, explicaba un libro que era el Salas, que ahora no podría explicar. Pero el segundo, y di teoría de juegos también, teoría de juegos, eh, es la primera asignatura que impartí durante algunos años, de Rafa, Raifa, está Nati que te estoy viendo. Eh, el segundo año hubo un problema en la facultad de económicas, y el decano llamó a Segundo Gutiérrez Cabria, que fue mi director de tesis y el director de mi departamento, y le dijo: envíame a dos eh, profesores jóvenes con garra y tal, y envió a profesor José Miguel Bernardo, que algunos conocéis, y a mí. Porque el profesor que entonces daba, que era economista, Artís, que tú debes conocer, eh, Juan Enrique Artís, les explicaba sin más álgebras a los alumnos en tercero de económicas para introducirles la probabilidad. ¿eh? Y la integral de Lebesgue para introducir la esperanza. <risa> Provocó una rebelión en aquella época, en la época de Franco todavía, y las rebeliones no eran tan fáciles, <risa> que le obligó al decano a echarlo y, y bueno, él, aquel siguió dando econometría, pero bueno, nos ganamos un buen enemigo porque pensaba que nosotros éramos unos intrusos, porque no explicábamos un álgebra. <ríe> Perdón, ha cambiado panorama. ¿Algo más, Nati? Eh... Vale, vale. Vale, eso una puntualización por, a, por alusiones por lo que conocemos ya sabemos que, que sois expertos desde los treinta y tantos yo creo que os quedasteis ahí cada uno en vuestro en vuestra línea lo sois y para que no os conoce lo digo y lo afirmo vamos que no no tiene nada que ver con la edad sinceramente <risa y ríe> <risa> Lo digo de él porque es el que más conozco desde luego Él era ya catedrático con treinta y tantos, con treinta y pocos años No Dios. sé si yo treinta y dos años Quiere decir que ya era experto y se quedó <risa> <la misma. risa> Me, encanta. Me encanta Yo no he acordado ningún démito ni Pero la gente cree que en aquella época había menos competencia eh, había menos gente, había menos universidades pero, ya. pero eh, a cambio de esto como había menos universidades yo recuerdo que mi plaza de entonces no se opositaba directamente a catedrática se ¿no? opositaba a agregado a agregación, firmamos la plaza de Setercina, de los cuales al final fuimos tres uno se retiró en la víspera y bueno, nosotros lo eh, nos conocemos bien, Paco Ramón y, y Miguel Delgado Carlos Flores, estos eh, siguieron ¿no? en eh, o sea, que había ya mucha competencia porque había pocas facultades y las cátedras habían con cuenta gota. Era otro mundo, era otro mundo. Sí, sí. En donde la investigación no jugaba tanto papel y en cambio se valoraba más la erudición. ¿Eh? Recordar esto ya son batallas de la huevo cobolleta, la, la oposición eran seis ejercicios que se hacían en Madrid, la mayor parte de ellos orales, y uno de ellos era de problemas. A mí me pusieron problemas de cualquier parte de la investigación operativa. Uno de teoría de colas estocásticas, otro de control óptimo y otro de programación no lineal que propuso Ramiro Melendevedas en tal que estaba en el tribunal. Que tiene que ver con la, con la distancia entre dos islas que estaban en el tribunal. Uh -huh. Bueno, yo quería decir, quería decir, ¿puedo decir una cosa? Eh, sí, sí. Y... Ya sé que, que, que os lo he dicho muchas veces, pero y lo sabéis la mayoría, pero la asignatura de Marco con el libro de Lucy Raifa es la asignatura que más disfruté y más me gustó de la carrera. Y la otra cosa, Juan Enrique, yo tengo una camiseta igual, también me la regaló sí, el hijo de unos amigos alemanes que es físico. Ah, muy bien. A mí me la regaló mi hija, una hija. Sí, sí. Muy bien. Saludos a todos. Gracias. Yo me preocupaba un poquito eh, cuando ibas a mostrarnos la camiseta porque pensaba que era una de Fernando Simón, o sea, <risa> es, <una risa> no, es un detalle <risa> anecdótico y, y hablando de, de los exámenes online que están preparando el coordinador de la asignatura y otro colega, que eh, son muy trabajadores y, aparte, tienen sentido del humor, ¿no? Entonces, se puesto un problema, que ahora no recuerdo, de estadística pero que tiene que ver con la COVID-19. Entonces dice, la variable que describe yo que sé qué, no me acuerdo, es, es una pregunta tipo test. Eh, es una distribución de, y pone varios tipos, y la respuesta es distribución de Simón. ¿Sí? <risa> <risa> <risa> pues es es o sea, es... es... Hombre, yo no sé pero es su aportación o sea tiene razón sí, pero ¿no? yo no sé yo no sé lo que contestarán los alumnos que contestarán esto en mi casa le llamamos don Simón cariñosamente sí. <risa> es <Bueno, que, risa> difícil pero que lo ha aceptado quizás demasiado a las buenas ¿no? bueno bien esto, no entremos en política bueno pues hemos ocupado de veros a todos esto hemos estado en familias ha alcanzado un número apreciable gente muy discreta pero a mí me encanta, si alguien quiere hacer algún comentario o añadir algún dato, estoy viendo a monje Bars eh, eh, eh. bueno, Soy Juan Aparicio. Ah, hola, tú también estás, no te, no te he visto. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, a ver, eh, Marco, nada, eh, muchísimas gracias por, por el seminario, excelente, como, como esperaba, por supuesto. Eh, una, eh, has comentado en, en tu presentación, has hablado sobre inteligencia artificial, ciencia de datos... Sí. Y eh, a este respecto, eh, a ver, yo observo que eh, las titulaciones de grado, de máster, eh, de esta materia están siendo monopolizadas por escuelas politécnicas, por ingenieros, en lugar de por facultades de ciencias, por matemáticos. Eh, ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, eh, mira, sirven a veces las anécdotas para ilustrar conceptos, ¿no? Aquí en la Universidad de Alicante eh, se habló de crear... Un máster en ciencia de datos o Big Data, máster, ¿eh? no he dado. Y el rector eh, estableció una regla, llamemos a lo mónica, os ponéis de acuerdo con los de informática, con los de las TICs o como se llamen, y al final no ha salido. Porque digamos que unos barrían hacia su casa, digamos que los otros, y al final no sé si saldrá, pero si sale solo de informática. ¿no? Lo cual yo creo que. Y ya no sí, la solución salónica es dividir por la mitad a la criatura, un 50%. Pero yo creo que ahí tienen que tener presencia las matemáticas, evidentemente. Eh, si no mayoritaria, es su justo peso y medida. Entonces, no lo sé. Eh, yo te digo de una iniciativa que me habló San Serna, que entonces era presidenta de la Real Academia, en la Universidad Carlos III sí que se pretendía hacer un grado, que me estuvo hablando de las asignaturas. Yo digo, si no se tuerce con teoría de la medida, optimización muy seria, informática, pero a fondo, muy seria. Estoy hablando de la Carlos C. Ahora, en, en la Universidad Politécnica no conozco el programa. Sería un buen tema, eh, ya que tú lo suscitas, el mirar y ver qué materias han puesto y tal. Si una vez más se libra una batalla, es decir, todo informática, porque aquí tenemos más peso y más poder, será un error. Como lo sería igual si hiciéramos una carrera... De Big Data teórica, ¿eh? que explicáramos solamente las condiciones de KKT y no, y no, y no se hicieran aplicaciones reales. ¿no? Hay artículos como, a mí me lo pasó, por cierto, propio Sanserna, en Science Review, sobre aplicaciones en optimización por autores de primer, un artículo de 80 páginas, sobre novedades ¿eh? surgidas en el terreno de la optimización gracias a la presión ejercida por los Big Data, lo que yo comentaba. Tú no puedes calcular sí, sí. gracias a o plantear de calcular gesianos, vamos a aplicar ahora, vamos a calcular las derivadas de segundas de esta función. ¿sabes? Es un paradigma totalmente novedoso y distinto, pero muy interesante. Por lo sí, tanto, sí. creo que tiene razón. Un error caer en eso y plantearse de a veces, ya te digo, la eh, eterna búsqueda del equilibrio en mi universidad, pues, entre los dos, poneros de acuerdo. So, al final no hubo acuerdo, ¿no? Pero animaros a hacer la la UMH. ¿En serio, bien hecho. Que seguro que sabéis si podéis hacerlo.